Bienvenidos y bienvenidas. En este tutorial aprenderemos cómo utilizar y acceder a los buscadores científicos o motores de búsqueda académicos. Estos buscadores académicos o científicos permiten realizar búsquedas bibliográficas especializadas en un gran número de disciplinas y fuentes. Para empezar a utilizarlos, debemos entrar en un PO virtual desde la página de la universidad y después seleccionar Eureka. Desde aquí, pinchamos sobre Bases de datos, a, a, Z. De este modo, accedemos a la página principal de Bases de datos, A, a Z. En la biblioteca CRAI ofrecemos acceso a los buscadores científicos más usados actualmente. Para acceder a ellos, seleccionamos el desplegable del apartado por tipo de recurso de información y seleccionamos la opción Motor de búsqueda académico. Como resultado, se muestra un listado con los mencionados buscadores junto a una breve descripción de cada uno y un enlace. Desde aquí, seleccionamos el buscador que deseamos consultar. En este caso, utilizaremos como ejemplo Google Académico o Google Escolar. Para acceder a él, pinchamos sobre su enlace. Este nos redirige a la página del buscador, donde aparece la barra de búsqueda simple. Google Académico, conocido también como Google Escolar, Permite buscar en diversas fuentes y encontrar documentos académicos, resúmenes y citas. Para empezar la búsqueda, introducimos el término deseado y pinchamos en Buscar. De este modo, obtenemos una lista de resultados relacionados con el término de búsqueda introducido. A través de los filtros que encontramos a la izquierda, podemos acotar los resultados. Por último, podemos acceder al texto completo seleccionando el título.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 Enhorabuena, ya puedes aplicar estas nuevas herramientas a tu investigación.